De la necesidad de acudir a la intercesión de los santos y del socorro de las ánimas del purgatorio. El Siervo de Dios, San Alfonso María de Ligorio, 1696 a 1787, aborda esta trascendental cuestión en su preciada obra, de la importancia de la oración para alcanzar de Dios todas las gracias y la salud eterna. Lo hace concretamente dentro del capítulo primero, que lleva por título De la necesidad de la oración. Dice así: que sea lícito y útil invocar a los santos como intercesores para obtenernos por los méritos de Jesucristo, lo que no somos dignos de alcanzar a causa de nuestros deméritos, es lo que la Iglesia nos enseña en el Santo Concilio de Trento. Esta invocación fue proscrita por el impío Calvino, pero injustamente. Y digo injustamente puesto que en efecto, es permitido y provechoso implorar el socorro de los santos que viven, pidiéndoles que rueguen, como así practicaba el profeta Baruc, Baruch y también San Pablo, 1 de Tesalonicenses 5, 25. Hasta Dios mismo quiso que los amigos de Job se recomendasen a sus oraciones, para que, en consideración a los méritos de éste, consiguiesen las gracias del cielo, Job 42, 8. Entonces, si es lícito encomendarse a las oraciones de los vivos, ¿por qué no ha de ser permitido invocar los santos del cielo que gozan de Dios? No por esto se defrauda el honor debido a Dios. Antes bien se agradece este honor, al modo que se honra a un rey no solo en su persona, sino también en la de sus servidores. ¿Qué sacaremos, se dirá quizás, de recurrir a los santos a fin de que rueguen por nosotros supuesto que ruegan ya por todos aquellos que lo merecen. Responde santo Tomás, que nadie sería digno de que rogasen por él los santos, pero que se puede llegar a serlo invocando piadosamente su socorro. Asimismo. Es bastante probable que podamos encomendarnos a las almas del purgatorio, porque puede creerse piadosamente que Dios les manifiesta nuestras súplicas, a fin de que estas santas almas rueguen por nosotros, y que de este modo entre ellas y nosotros se conserve una unión de caridad y recíprocas oraciones. Juzga santo Tomás que las almas del purgatorio no se hallan en el estado de rogar, pero una cosa es que uno esté en estado de purificación, otra que no pueda rogar. Verdad es que estas almas no están en estado de rogar por sí mismas, pues hallándose, añade el santo doctor, en los sufrimientos de la purgación, son inferiores a nosotros, y más bien tienen necesidad de nuestras súplicas, sin embargo, en esta situación pueden rogar por nosotros, porque son amadas de Dios. Un padre que ama tiernamente a su hijo puede tenerlo encerrado por alguna culpa que cometió, y parece que en ese estado él no puede rogar por sí mismo, más, porque no podrá interceder por los demás. Y, ¿por qué no podrá esperar que alcanzará lo que pide, puesto que sabe el afecto grande que el Padre le tiene? Asimismo, siendo las almas del purgatorio muy queridas de Dios y confirmadas en la gracia, nada hay que las prive de rogar por nosotros. No obstante, la Iglesia no las invoca, porque de ordinario nuestras súplicas no llegan a su conocimiento, pero se cree piadosamente que el Señor se las manifiesta alguna vez, y entonces estas almas, ardiendo en caridad, no dejan ciertamente de rogar en favor nuestro. Santa Catalina de Bolonia, cuando deseaba alguna gracia, recurría a las almas del purgatorio y era muy presto atendida, asegurándonos ella también que muchas gracias que no había podido obtener por la intercesión de los santos, las había alcanzado por el medio de las almas del purgatorio. Si queremos probar el socorro de las almas del purgatorio, es necesario también que las ayudemos con nuestras oraciones y con nuestras buenas obras. Aún digo más, este es uno de los deberes del cristiano, porque exige la caridad que aliviemos al prójimo, cuando tiene necesidad de nuestro socorro, y podemos dárselo sin grande dificultad, pues es muy cierto, que bajo el nombre de prójimo van también comprendidas las almas del purgatorio, las cuales, aunque salidas de este mundo, no dejan de estar en la comunión de los santos, dice San Agustín. Enseña Santo Tomás que la caridad debida a los difuntos muertos en estado de gracia, es una extensión de la misma caridad que debemos a los vivos. De lo que se sigue, que es una obligación nuestra el socorrer tanto como nos sea posible a estas santas almas, y así como sus necesidades son mayores que las de los vivos, parece que, bajo este respeto, estamos aún más obligados a socorrerlas. Estas santas almas cautivas, sienten necesidades urgentes, y es cierto que sus penas son inmensas. El fuego que las abrasa dice San Agustín. Es un tormento mayor que ninguna de las penas que pueden afligir al hombre en esta vida, véase Salmos 37 que contiene la más honda descripción de un alma penitente, víctima del dolor y de la persecución. Y santo Tomás añade, que el fuego es el mismo que el del infierno, y aún esto no pertenece sino a la pena de sentido, pues la pena del daño, es decir, la privación de la vista de Dios es aún mucho mayor. ¿Abrasadas de amor sobrenatural hacia Dios? se sienten atraídas con violencia a unirse a su bien soberano, y viéndose retenidas por sus faltas, sufren una pena tan cruel, que si pudiesen morir, morirían a cada instante. Esta pena de la privación de Dios, según San Crisóstomo, las atormenta incomparablemente más que la pena de sentido, así que muy gustosas prefirieran sufrir todas las demás penas, antes que verse privadas un solo instante de esta unión tan deseada con Dios. He aquí porque Santo Tomás cree que la pena del purgatorio es superior a todo cuanto aquí en el mundo puede sufrirse. Refiere Dionisio el Cartujo, que un difunto resucitado por la intercesión de San Jerónimo dijo a San Cirilo de Jerusalén, que todos los tormentos de la tierra son consuelos y delicias si se comparan con la más mínima pena del purgatorio, añadiendo, que si alguno hubiese sentido aquellas penas, antes quisiera sufrir todos los dolores que se habrán tenido que sentir en este mundo hasta el día del juicio que soportar en el solo espacio de un día la más pequeña pena del purgatorio. San Cirilo opina que las penas en cuanto a su vivacidad son las mismas que las del infierno, y que no difieren de estas últimas sino en que no son eternas. Los sufrimientos de estas pobres almas son por lo mismo muy grandes, y estas almas no pueden darse ningún alivio, estando como se si hallan encadenadas, en expresión de Job, Job 36, 8. Están ya destinadas al reino del cielo pero no pueden tomar del posesión, hasta después de haber purificado enteramente sus faltas, o por sufrimientos, o por nuestros sufragios. Es de fe que nosotros podemos, especialmente con nuestras oraciones, que autoriza el uso mismo de la Iglesia, aliviar las almas del purgatorio, no veo pues cómo podrá excusar su falta el que descuide el prestarles algún socorro, a lo menos por sus oraciones. Si no lo hacemos por deber, hagámoslo a lo menos por el deseo de agradar a Jesucristo trabajando para libertar a sus esposas queridas, para que se le reúnan en el cielo. Consideremos cuántos méritos podemos adquirir ejerciendo un gran acto de caridad hacia las santas almas, que por su parte no son por cierto ingratas, y que saben apreciar el gran beneficio que les procuramos librándolas de sus penas, y alcanzándoles por medio de nuestras súplicas la anticipación de su entrada en la gloria, donde no dejarán de rogar ellas por nosotros. Y cada vez que el Señor promete su misericordia al que se muestra misericordioso con el prójimo, Mateo 5, 7, no podemos con el mayor fundamento esperar nuestra salud, cuando nos aplicamos a aliviar almas tan atormentadas y tan queridas de Dios. Jonatán, después de haber procurado la salud de los hebreos con la derrota de sus enemigos, fue condenado a muerte por Saúl su padre por haber gustado miel, contra la orden del rey que lo prohibía, mas el pueblo se presentó a Saúl, y le dijo, ¿Será Jonatán condenado a muerte después de haber salvado el pueblo? Primera de Reyes 14, 45 Así es como debemos esperar que, si alguno obtiene por sus súplicas que un alma salga del purgatorio, y vaya al paraíso, esta alma dirá a Dios, Señor, no permitáis que se pierda el que me ha libertado de mis penas, y así como Saúl concedió la vida a Jonatán a causa de las instancias del pueblo, Dios no rehusará conceder la salud de un fiel a las súplicas de un alma que es su esposa. Dice San Agustín, que los que desde esta vida habrán contribuido más al consuelo de aquellas santas almas, serán también por una muy especial providencia de Dios más socorridas en la otra si se hallan en el purgatorio. Y es un medio muy poderoso de ser útil a las almas del purgatorio el oír la misa por ellas, y allí recomendarlas a Dios por los méritos de Jesucristo, diciéndole, Padre eterno, yo os ofrezco este sacrificio del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, con todos los dolores que sufrió durante su vida y en su muerte, por los méritos de su oración os recomiendo las almas del purgatorio, y especialmente, etc. Y es también un acto excelente de caridad el recomendar al mismo tiempo las almas de los agonizantes. No puede ponerse en duda el que no sea utilísimo recurrir a la intercesión de los santos canonizados por la Iglesia, y que gozan de la vista de Dios. Creer que la Iglesia puede engañarse en esta canonización, es una herejía, o a lo menos un error que se acerca a herejía. Puesto que el supremo pontífice en la canonización de los santos, obra, como enseña santo Tomás, guiado por la asistencia infalible del Espíritu Santo. Pero, ¿estamos obligados a recurrir a la intercesión de los santos? Santo Tomás supone como cosa cierta que todo hombre está obligado a orar, puesto que las gracias necesarias a la salud, no pueden obtenerse sino por la oración. En otra parte pregunta si debemos rogar a los santos que intercedan por nosotros. Y responde que el orden establecido por Dios requiere que nos salvemos por el medio de los santos, recibiendo por su mediación los medios necesarios a nuestra salud. Y si se replica que parece inútil recurrir a los santos, puesto que Dios es infinitamente más misericordioso y más inclinado a escuchar, responde que Dios lo ha querido así, no por falta de clemencia, sino para conservar el orden que ha fijado generalmente de obrar por medio de las segundas causas. Aunque no debamos rogar sino a solo Dios, como autor de las gracias, estamos sin embargo obligados de acudir a la intercesión de los santos, para observar el orden que el Señor ha establecido tocante a nuestra salud eterna, a saber, que los inferiores se salven, implorando el socorro de los superiores. Y hasta aquí lo referido por San Alfonso María de Ligorio, respecto a esta trascendental cuestión, de la necesidad de acudir a la intercesión de los santos y del socorro de las ánimas del purgatorio. Súplicas. Oh Padre, Oh Hijo, oh Espíritu Santo, oh Santísima Trinidad, oh Jesús, concededme, oh María, ángeles del Señor, santos y santas del cielo, y en especial San Alfonso María de Ligorio, alcanzadme, la gracia de hacer siempre la voluntad de Dios, de estar siempre con Dios, de no pensar en otra cosa que en Dios, de amar solamente a Dios, de hacer todas las cosas por Dios, de buscar solo la gloria de Dios de hacerme santo solo por Dios, de conocer bien cuán miserable soy yo y cuán bueno es Dios. Y finalmente de gozar para siempre de Dios en los gozos eternos de la gloria. Así sea. Ofreced, oh Virgen Santísima, al Eterno Padre, la sangre preciosísima de Jesucristo vuestro Hijo por mi alma, y por las almas benditas del purgatorio, por las necesidades de la Santa Iglesia, por la conversión de los pecadores y por todo el mundo, así sea. Oración de San Buenaventura a la Santa Virgen por las almas del Purgatorio. Santa María, Madre de Dios, Consoladora de los afligidos y Protectora de los cristianos, Dulce Virgen, Madre de nuestro Salvador Jesús y de todos los fieles, oh vos que sois también la Madre de todas las pobres almas que sufren tanto en el Purgatorio, yo imploro con confianza la inmensa bondad de vuestro corazón y os ruego intercedáis con vuestro divino hijo. Para qué, por los méritos de su Santo Sacrificio. Las almas que tan castigadas y purificadas con el fuego del sufrimiento, como el oro en el crisol, obtengan el alivio y la libertad a que aspiran. Amén.